Espigero capuchino. Esta especie se encuentra en casi todo el país, excepto en regiones más secas al norte de los Andes y la Amazonía. Su nombre es por pila, significa amante de las semillas. Su epíteto nigrikolis significa de collar negro y deriva de las raíces latinas niger, negro, y colis, collar. Mide 8.5 a 10.3 centímetros y pesa de 8.5 a 11.2 gramos. El macho se presenta iris, café, pico azul, grisáceo y patas negruzcas. Su cabeza hasta la nuca y el pecho es de color negro y el resto de partes altas son de color oliva, pálido, con estrías poco conspicuas en la espalda. Sus alas y colas son parduzcas, las primeras con sus coberteras y plumas terciarias ampliamente bordeadas de oliva. Los bordes de sus plumas rectrices también son oliva. El resto de sus partes inferiores son amarillentas, en ocasiones con manchas amarillentas en los blancos. Algunas aves presentan las áreas de color oliva reemplazadas por gris y partes inferiores blancuzcas. La hembra es de color café cálido en gran parte de su cabeza Nuca, manto y baja espalda. Sus alas y colas son de color café anteado y su garganta y pecho café cálido contrastando con la coloración de su rostro, mientras que su bajo pecho y vientre son de color ante pálido. Su pico y patas son negruzcas. Los jóvenes son similares a las hembras. Esta especie se encuentra desde Costa Rica hasta el oriente de Brasil y nororiente de Argentina. En Colombia, se distribuyen hasta 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar y se encuentran en casi todo el territorio nacional, excepto en las regiones más secas del norte de los Andes y la Amazonía. Habita en pastizales, zonas perturbadas y áreas agrícolas. Se alimenta casi exclusivamente de semillas de pastos. Se han registrado individuos en condición reproductiva entre agosto y septiembre en Antioquia y en mayo en Bolívar. Construye un nido en forma de taza con pastos, fibras, ramas y telas de araña a baja altura, menos de un metro, sobre un arbusto. El tamaño de la postura es de 2 a 3 huevos de color ante verdoso pálido, con manchas cafés. Es una especie bastante territorial durante el periodo reproductivo, pero también se le encuentra en pequeños grupos familiares o bandadas con otros semilleros. Para alimentarse se posa sobre los pastos y se lleva la inflorescencia hasta el suelo, en donde más fácilmente ingiere sus semillas. Evidencias moleculares sugieren que las especies del género esporopila se encuentran fuertemente emparentadas con las del género orizoborus, con lo cual el género esporopila podría ser incluido dentro de este género. Su estado es de preocupación menor.